BMW a fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a fondo, desde un vehículo de BMW Premium con Víctor Hernández Bluq. Una semana más, estamos aquí en BMW A Fondo, nuestro programa sobre... de entrevistas en profundidad. Gracias a BMW Automotor Costa, nuestro concesionario BMW para la provincia de Almería, en Almería y en el Ejido, y eh, conduciendo hoy un BMW Active Tourer, un vehículo para todo, un vehículo para atreverse, como reza el eslogan de BMW con Gustavo Estanistia. Lo he dicho bien lo vale, he eh, dicho eh, regular lo es, sí. es Nisha. Esta Nisha, esta Nitalia, ¿eh? como canicha no no esa eh, no, es bueno Gustavo es eh, una referencia mundial eh, lo voy a decir así porque por es verdad en el mundo del beach tennis el tenis playa verdad sí es un deporte muy lindo que la verdad que nos atrapa a todos los que los, a todos los que lo conocemos y eh, sí trabajamos por él y con él yo la verdad es que tengo, le tengo ganas al tenis playa, le tengo muchas ganas, muchas Sí, ganas. yo sé que tú eres tenista, en algún la, día, la, en algún tiempo muy pasado. Eh, no, no le habrás perdido la mano a, a coger la raqueta y, a, y a, a los golpes que se hacen habitualmente en el tenis. Si bien son diferentes porque la red está más alta, se juega mucho de volea y con la pala más arriba. Uh -huh. eh, los efectos y todo este tipo de cosas que, y cómo coger la pala que son a veces puntos muy importantes que... Quien no ha jugado nunca tiene que empezar a aprenderlo de cero. Entonces, si tú ya los tienes, bueno, te, te vas a sentir muy a gusto. Hay que ponerse, hay que ponerse de nuevo, hay que ponerse de nuevo. Bueno, Gustavo, tú tienes tu base de operaciones en la provincia de Almería. Sí. Eh, la primera pregunta, lógicamente, sería un poco saber por qué, es decir, cómo ha llegado Gustavo hasta Almería. Bueno, Almería ha llegado porque mi esposa, que es argentina, y su abuelo, nació en Albanchés, ah, aquí en, claro. la, en la provincia y cuando yo llegué eh, conocí familiares y bueno, gracias a ellos encontré un trabajo por aquí que eh, cuando uno llega de afuera llega muy desarmado muchas veces porque no tiene relaciones, con la, no conoce la gente, ¿no? ni, ni qué, ni los lugares, no conoce nada. Entonces bueno, gracias a esta familia eh, empecé a trabajar aquí y bueno, ya nos instalamos en Almería el año 2001, 2001, 2002 y, y desde ahí estamos aquí muy a gusto, toda la familia. Bueno, eh, el tenis playa desde cuándo existe? No sé si eso hay una fecha sí, concreta. Eh, hay una década donde se empezó a jugar, que fue la década de los 80, en Italia, en los balnearios eh, de Italia. Italia tiene las playas con balnearios privados en su gran mayoría y había muchas pistas de bola y playa que fueron eh, utilizadas por la gente con raquetas de tenis para jugar con las raquetas dentro de la pista de vole y playa. Los dueños de estos balnearios al ver que esto estaba teniendo bastante repercusión buena entre los entre los eh, clientes eh, empezaron a fomentarlo. Bueno, pasó por distintos periodos hasta que se modificó la pala la altura de la red, se fijó en un metro setenta en el año 96 después de toda esa época en el año 96 ya se, eh, se define como un deporte propio el tenis playa o beach tenis mm -hmm. independiente no depende de la federación de tenis o sí? o como sí, lo ha acogido la federación de tenis eh, desde el año 2008 y es muy importante que lo haya acogido porque si bien el tenis playa es una parte muy festiva al lado del tenis que es un poco más tradicional eh, mm -hmm. El hecho de que esté dentro de esta federación le permite tener una estructura que no la tendría si tuviese que empezar de, de cero. ¿no? Entonces, en todo el mundo ya se juega el tenis playa. Todas las federaciones del tenis del mundo lo acogen y le dan esta estructura para hacer torneos, para hacer formación, para hacer todo lo que necesitan deporte. ¿Y en España cuándo se juega a tenis playa por primera vez? En España también se juega más o menos en esa época, eh, de una forma distinta. Eh, se jugaba inclusive a veces el 3 contra 3, eh, ¿Eh? <risa> por la zona de Torre de Embarra. Hay mucha gente que le gusta el 3 contra 3. Sí. <risa> bueno, y... pero de la forma que se está jugando ahora, lleva unos 10, 12 años o un poco más, tal vez que se, ya, que se está jugando con bastante continuidad. Los lugares donde más se juega y donde más nivel hay es en, en las Islas Canarias, Barcelona, Melilla, Baleares, Valencia, y bueno, después viene la zona. de bueno, Andalucía, Almería ha cogido un, un lugar importante dentro de, como referente y está creciendo en, todo, en toda España. España tiene mucho padel, cosa que va a favorecer, yo creo, a mi modo de ver, el, el, el, el, al deporte de tenis playa, porque le gusta. Le va a brindar otras cosas que tiene el padre ¿La pala y la misma? La pala es una pala especial para tenis playa tiene 50 centímetros de largo y es un poquitito más fina y la pelota es distinta es la pelota que se usa eh, de baja presión que es la que se usa para que los niños aprendan tenis o padre que bota más despacio y esa es la pelota que se usa hoy en día es un deporte que está en evolución no tiene pelota propia aún, se está usando esta pelota de tenis o de pádel, y se está buscando mejorar, mejorar los deportes, ¿no? desde el aspecto que no puede ser televisivo hoy en día, si bien se televisa y en YouTube podemos ver muchos partidos y cosas muy entretenidas, la velocidad del juego que tiene, que, que tiene es, es tan rápida que si no lo conoces a veces se pierde un poco la noción de lo que está sucediendo. Vaya, vale, vaya, vale, vaya. Vale. Pero bueno, que se está trabajando en eso, los mejores jugadores del mundo están trabajando en eso. ¿De, ¿De dónde son los mejores jugadores del mundo? Salimos por esta soledad. Vale. Los mejores jugadores son todos italianos. Hoy en día, ah, sí. su gran mayoría, ¿no? Los primeros niveles. Tenemos en España también un jugador que está dentro de los primeros niveles, que se llama Antonio Ramos, que está número 8 hoy en día a nivel internacional. Y bueno, pero también hay muy buenos jugadores en Brasil, en las islas de Centroamérica, no importa nombrar una, la mayoría se juega, hay jugadores rusos muy buenos, franceses, en todo el mundo hay muchos jugadores que destacan. Bueno, y Gustavo, en Almería, esto, corrígeme si me equivoco, no se había visto, hasta que no llegaste tú, ¿o cómo fue eso? Bueno, yo tengo entendido que hubo un torneo una vez por una empresa que pasó a hacer eh, una promoción, pero hace muchos años, cuando estaba empezando recién. Y cuando yo llegué, me, a mí es que me enamoró desde que lo conocí, yo trabajo con el padre y eh, la playa es una de mis pasiones, así que se juntaron eh, cosas de, que, que me, me encantan y empecé a trabajar muy duro en esto. Eh, hay que trabajar bastante porque no tenemos todavía instalaciones fijas en las playas, o sea que hay que montar y desmontar. Eh, y esto, Gustavo, perdona sí. que te interrumpa, ¿por qué? Bueno, eh, la legislación española tiene, a nivel de costas, tiene muchos requisitos. Eh, igualmente aquí en el patronato se está trabajando para tener más zonas deportivas. Y pero, todo. ¿sabes qué pasa? Sí. Eh, eh, yo estoy encantado con que, o sea, a mí el chiringuito de playa sí. es una cosa que me parece maravillosa. Yo estoy encantadísimo, sí. pero lo que me parece extraño es que tú en la playa puedas dejar montado. De mojitos y cerveza Y no puedes tener una pista para hacer deporte o sea, sí, es, que bueno, es una cosa que no se entera uno Cómo puede pasar eso Sí, bueno, nos cuesta todo entenderlo eh, Hay muchos sitios en España que sí tienen pistas fijas Y dentro de la provincia también Hay muchos lugares donde hay pistas fijas eh, Aquí en Albería no lo hemos logrado todavía Sé que están buscando Los permisos necesarios para poder hacerlo Pero los están buscando muy lentos ¿eh? bueno, Muy lentos so, no los tenemos eh, que eso nos favorecería mucho, porque hoy, desde que tenemos que cargar el material, llevarlo a la playa, montarlo, jugar, desmontarlo, y llevarlo otra vez a casa, eh, la verdad que es un trabajo que, yo yo creo no, que veces, venimos haciendo, pero... A veces hay alguien que no se da cuenta de que todo ese sobre trabajo, al final... Eh, te con, gasta mucho. Claro, computa sí. en la vida útil de las personas que fomentan todo eso. y cuando no hayan gustado que cargue todo eso y lo descargue todos los días, pues a lo mejor diré, oye, qué pena que no se hacen de playa en Almería. Sí, bueno, a veces eh, es así, yo sé que es así, lo hago yo porque me encanta, y hay otra gente que también lo hace en otros lados, y eh, dentro de la provincia, que se han creado ya cuatro clubes, eh, desde Vera, pasando por Vera, Terreros, Cabo de Gatas, eh, y ahora se está involucrando la gente del Lego también, de Lego Sports Center, que está... Si bien ellos no tienen espacio de, propio para el tenis playa pero bueno es un club de deportes y en conjunto vamos a hacer ahora un torneo y algunas algunas, eh, algunas actividades en conjunto ¿no? en no la playa cerca, cerca, cerca. cerca pero bueno que se, va bien la cosa en Almería que, que está la cosa un poco todavía en pañales no que están haciendo eh, la gente que se está apuntando a jugar a esto que son antiguos jugadores de tenis gente que juega a pádel, gente que viene de nuevas cuál es el perfil eh, hay de todos, pero la mayoría es gente que viene de nuevas. Los que juegan al pádel, eh, muchos de ellos siguen jugando al pádel eh, y juegan a veces al tenis playa, eh, los que juegan al tenis les pasa lo mismo y hay un grupito, que todavía no somos muchos, que ya han escogido el tenis playa como deporte. Y a veces van a jugar al pádel y a veces van a jugar al tenis. Man. Que es lo que nosotros pretendemos, ¿no? que, que se involucren más y bueno, lo hacen aquellas personas que realmente lo, lo sienten como pro. Damos la vuelta a la rotonda y subimos. Vale. Eh, ¿Hay un nivel ya en Almería? Es decir, eh... Hay un nivel que lo estamos mejorando eh, poco a poco. También hay mucha gente que no viene de, de ningún deporte y que ha encontrado en este deporte, porque lo puede jugar un niño joven y una persona mayor eh, con buen estado físico, con un no tan buen estado físico, lo puede jugar cualquiera este deporte, entonces, eh, eso es una de las ventajas que tiene más importantes que, que, que permite que todo el mundo lo pueda jugar. El nivel, como no hay, muchos, no hay muchos jugadores especializados en tenis playa todavía, que vienen todavía siguen viniendo de otros deportes, hay muchos detalles que tenemos que conocer porque son propios de este deporte, por la altura de la red, por la superficie de juego, porque la pelota no bota, porque es más blanda, porque hay que, se juega muy rápido y si, no, si estoy parado no voy a poder llegar la, a la pelota. Eh, tiene una serie de detalles que a veces cuando no, no estamos jugando continuamente este deporte no los tenemos y el juego se hace muy distinto al que realmente debe hacerse. Te voy a hacer una pregunta un poco, bueno, cuando digo un poco podría decir muy absurda, pero bueno. Eh, eh, desde el punto de vista de alguien que se ha metido alguna vez en una pista de tenis o en una pista de paddock, sí. mi pregunta es: ¿a quién se le ocurrió que la red tenía que estar a 1,70? ¿Por qué tan alta? <risa> bueno, yo creo que es por el origen, más que nada, que es porque, porque viene de que se empezó a jugar en las pistas de bola y playa, a ah, dos ahí. metros y algo, y después, como la pelota no bota, eh, tirarla para abajo con Rápido, estando uno parado y tirando, pudiendo tirar la pelota al suelo, ya o sea que cuando toca el suelo se pierde el punto. Creo que son las causas más son Pero esto lo hace muy diferente al tenis eh, de pista, ¿no? Porque al final sí, eh, claro. el golpeo y la colocación y la manera de entender el juego es muy diferente, ¿no? Sí, sí, es diferente. Es una mezcla entre tenis, paddle, volei, badminton, volei, eh, volei de playa también, en desplazamiento, en arenas distintas. Eh, la verdad que tiene de todos un poquitito y se crea una cosa propia, los golpes son todos arriba, por lo general la, la pala tiene que estar arriba, porque todos los golpes que yo pego desde abajo, si no hago una, dejo una pelota corta o tiro un globo muy alto, por lo general la dejo muy servida para que me ataquen, y bueno, a todo el mundo le gusta atacar una pelota que viene regalada. <risa> sí, está claro, está, está claro, claro, está claro. Bueno, eh, eh, voy a meter otra no vez en, en la parte un poco más privada de, de Gustavo, y menos de lo que es el deporte en sí, el, el tenis playa. Eh, ya me has explicado que, bueno, pues ni irás con, con tu mujer a una tierra donde ella tenía su familia. Pero eh, el ámbito del deporte, ¿cómo ha sido tu vida en relación con el deporte? ¿Qué, por, dónde, ¿Por qué estadios has pasado? ¿Por qué, por qué etapas has pasado? Bueno, eh, yo nací en una ciudad relativamente pequeña, en la provincia de Buenos Aires, que se llama Tres Arroyos. Allí todo es muy grande. Cuando dices relativamente pequeña, ¿cuántos habitantes de no, no, ahí tendrá ahora 40.000 habitantes, ¿no? Bueno. No es muy es muy grande, pero bueno, lo que te permite este tipo de lugares, y más en aquella época que estábamos todo el tiempo en la calle, que hoy en día la inseguridad a veces no te deja que los chicos estén tanto en la calle, te permite ir a todos los clubes porque los tienes cerca y jugar a todos los deportes que, que puedas jugar. ¿no? Y bueno, en mi caso fue ese, yo he jugado a, a todos los que podía, los he practicado, desde el rugby, natación, fútbol, pelota, paleta, algo de tenis. El padre cuando empezó en Argentina, que empezó en la década del fines del 80 también, empezamos a jugar. Eh, o sea que vimos el fútbol, bueno, todos los deportes. Luego estudié Educación Física en Mar y Plata, en Argentina. Y, y luego por un tiempo yo dejé de practicar deportes y de enseñar y este tipo de cosas. ¿no? Eh, estuve viviendo en Brasil, estuve viviendo en, el, en la Patagonia Argentina. Bueno, Generando, creando mi familia y todo este tipo de... En la Patagonia, qué chulo, ¿no? Sí, bueno, mi familia actual es de la Patagonia. O sea, nosotros formamos familia allí. Eh, Julieta nació no en en Comodoro Rivadavia y nuestras hijas también nacieron allí. Y también tengo dos hijos que viven en Brasil, de de primer matrimonio, y un nieto, ya que estamos... Te, te cuento toda la... ¡Cuenta aquí, si no pasa nada! Aquí estamos entre amigos, ¿un nieto? Bueno, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 57 años. Y esto ya 57. Sí, sí. Vamos rápido, eh abuelo Gustavo. <risas> Un abuelo joven, sí, sí, sí. Bueno, y, y bueno, y con el deporte entonces, estando aquí en España, eh, llegó una época que decidí hacer algo que realmente me gustase. Y porque trabajar, bueno, está bien, hay que trabajar, hay que ganar dinero, pero en realidad necesitaba desarrollar algo el... que me hiciese sentir más cómodo. Y encontré en el tenis playa primero en el pádel formé como monitor de padre, tengo una escuela de deportiva municipal aquí en Estollo que la llevo hace 8 años y, y hace 6 que empecé con el tenis playa y estoy encantado. Eh, además has elegido un deporte que para un argentino pues tiene Y que eso siempre pues, te permite marcar mucho más que tu personalidad en bien estaba escuchándote hablar y se si venía la, una reflexión a la cabeza del mundo eh, Gustavo es mucho más pequeño de lo que parece ¿verdad? sí la verdad <risa> que sí de, depende mucho de las ganas que tenga uno de hacerlo más pequeño aún porque hoy en día se puede viajar con Naturalidad y, y la historia de las redes sociales, internet y todo eso nos comunican con todos. ¿no? Eh, yo, eh, tuve la oportunidad de escribir un manual sí, de, sí, de, sí, de te vas, tenis playa. Eh, eh, que no se nos olvide, está aquí un manual sobre tenis playa para que la gente pues eh, tenga un soporte teórico ¿no? de lo que se es este Claro, si sí, es lo que yo busqué en su momento y no lo, no lo encontré, eh, habla específicamente de de los golpes de tenis playa, sus definiciones, un análisis y eh, progresiones de aprendizaje para Porque como decíamos, hay golpes que son muy diferentes a los golpes de tenis o de pádel. Eh, y bueno, y esto me da la, la experiencia... Sí, para es, me da la experiencia de que está llegando a muchos países de habla hispana, eh, porque de hecho me llegan muchos comentarios y gente que lo está comprando por las plataformas estas que existen ¿no? hoy, que la verdad que dan una facilidad muy grande. Uh -huh. y, y eso demuestra también que el mundo es mucho más pequeño de lo que muchas veces nos imaginamos. Un librito eh, que se llama 13 golpes, los más usados, eh. está editado sí. por la editorial Letreame, que es una editorial almeriense, girense, eh, apenas 100 páginas, eh, muy clarito, muy gráfico, yo te lo recomiendo para echarle un un vistacito, ¿no? una lectura rápida y agradable ahora para el verano que si no, pues vas a ir a la playa, vas a ver ahí a la gente jugando y bueno, ¿eh, ahora ¿qué hago yo? ¿qué hago yo? como, como si hubieras... claro, como si bien. hubieras leído, eh, es que todo está en la lectura, salimos por aquí bueno, eh, eh, ¿y tú qué futuro le auguras a esto del tenis playa? es decir, porque claro, si al que se inventó el paddle en los 80 como tú dices le hubieran dicho que treinta y tantos años después el paddle iba a ser lo que es ahora no bueno, se lo hubiera creído. Sí, eh, ¿Va a seguir esa al el Playa también? Sí, sí, lo va a seguir. De hecho, tiene algunas ventajas respecto al Padre en el aspecto que hablamos de que lo acogió una federación que está instalada en todo el mundo. Y eso le está permitiendo eh, tener calidad en, en, la, en los torneos y las